Este video será corto. Como ya me termine el Plantas BS Zombies 2, pongan en los comentarios retos y yo los haré para el próximo video, adiós.